¿Cómo están, chicas? Las saludo hoy, 14 de febrero. Son las 2 y media de la tarde, se me hace. Estoy a punto de empezar a cocinar, chicas. Voy a preparar la cena para esta noche, para mi familia. Acabo de llegar de la tienda. Tengo aquí mi cartera porque acabo de llegar ahorita. Fui a comprar unas cositas que me hacían falta a la, a la tienda. Para preparar la cena de esta noche, voy a hacer pollo. Voy a hacer un, un este, chicken, cordon blue chicken. Cordon Blue se llama, creo que así se llama la receta y este, eso es lo que voy a preparar hoy para la cena especial, voy a hacer una ensalada, panecito, ya hice el postre, se los compartí en Instagram, si no me siguen en Instagram, síganme porque ahí les comento y ahí les enseño cosas que a veces aquí en YouTube, no, se los voy a enseñar ahorita, esperen, bueno, vengan de una vez se los enseño, hice flan napolitano para este, para la cena, para postre, este va a ser el postre Aquí tengo ya a esta cosita donde voy a poner mi pan y voy a hacer ensalada, una ensalada, voy a hacer espárragos con, uh, en jugo de limón con mantequilla y este, voy a hacer un mashed potato, un puré de papa. Y el pollo va a ir aplanado, lo voy a aplanar, después le voy a poner jamón adentro y le voy a poner queso y lo voy a enrollar y lo voy a freír un poquito de cada lado. Y después lo voy a poner en el horno. Súper fácil de hacer esta receta lo, receta, lo más fácil, de verdad. A mí me gusta todo lo que es rápido, fácil, que no es complicado. Así que eso es lo que voy a cocinar hoy. Y después probablemente vamos a limpiar ya todo lo que quede. También ya arreglé mi mesa, se las voy a enseñar. Vengan, vamos. Ya arreglé este, el, el comedor para esta noche. Vean, espérenme, me doy la vuelta. Es sencilla, súper sencilla. Ahí voy a poner una vela en ese candelabro de ahí. Puse mi barra de mármol aquí, porque aquí voy a poner el pan. Y este, aquí está eh, el arreglo de flores. Estas son unas, unas rosas que le robé al arreglo que me trajo mi esposo. Me trajo, me, mi esposo me trajo un ramo de flores, un ramo de rosas. Y, este, y le robé unas para ponerlas estas aquí en la mesa. Súper sencillo, chicas. Nada, nada extravagante. Este, solamente aquí están los platos y ya las copitas donde vamos a tomar nuestro jugo eso la bebida que voy a preparar y nada, sí, súper sencillo como pueden ver, aquí voy a poner la, la, la del pan déjenme traerla a ver cómo se mira vean, estoy vean, estoy planeando poner aquí la, el pan, voy a poner ahí mi pancito, no sé si quitarlo o ponerla ponerlo encima de la barra no estoy tan segura, sí cabe pero no sé si Sí, se mirará mejor sin la, sin la barrita y nada más la esta del pan. Pues bueno, más o menos así ya tengo todo listo para esta noche cuando llegue mi esposo. Voy a no mostrar. creo que voy a grabar cocinando, chicas, porque este eso es mucho trabajo y me va a quitar tiempo. Y la verdad que ya estoy un poquito atrasada, ya me voy a poner a cocinar todo. Ya el flan ya está listo, lo hice desde la mañana temprano. Ya lo voy a meter ahorita al refrigerador para que esté fresco. Y le voy a poner unas, ¿cómo uh, ¿Cómo se llaman? Unas frutas rojas, una blueberry, raspberry blackberry de todas las berries, arriba, <risa> la familia berry, ahí, y aquí este, ya traje lo que necesito, ok, esto, eso es lo que le voy a poner encima, y estas también, vean, para que se mire bonito, y ya traje todo lo que voy a necesitar, como les digo, no creo que vamos a grabar, eh, voy a grabarles cocinando, porque eso es bastante trabajo, y este, y no tengo tiempo ya, entonces, este, es que tengo que estar moviendo el, el tripa o el tripie para acá, para allá, para acá, y eso me va a quitar mucho, mucho trabajo, entonces, este, ya me voy a poner a cocinar, Isabela está aquí porque me va a ayudar, y, y nada, me voy a poner ahorita a cocinar, lo que les pueda incluir, se lo voy a incluir, pero por seguro vamos a limpiar después de esta cena, así que, nos vemos más, más tardecito, oh, les iba a enseñar cómo ando, por si tienen curiosidad, tengo una, ando, hoy ando de baby pink, traigo todo de color rosado de bebé, o un como se dice, pale, pink, pale, un pale pink o pink pale, como se dice y traigo esta que es como una batita y traigo un kimono largo y unos pantalones aguaditos para andar aquí en la casa, bien cómoda, súper cómoda, ando con mis calcetas también, no son rosado bajito, son rosado fuerte, <ríe> pero traigo este para andar cómoda con este blusón y traigo este kimono largo hasta abajo que es rosado también pues bueno, traigo mi cadenita de bien. Esta siempre la traigo conmigo. La tengo, me la regaló mi hija y siempre, siempre la he traído conmigo desde que me la dio, creo que, ¿para qué me la diste esta? ¿Para mi cumpleaños? ¿Mother's Day? Mother's Day. Para Mother's Day me la dio Isabela y este y la traigo siempre conmigo. Así que ando muy festiva hoy. Y pues nada, chiquillas, ahorita las veo, me voy a poner a cocinar. <música> hacer la ensalada voy a hacer una ensalada de lechuga romana con con espinaca y aquí voy a hacer el uh, mashed potato el puré de papa uh, después voy a hacer un este cómo se llama les decía o oh, traje espárragos porque voy a hacer lo voy a hacer con mantequilla y con limón sabe riquísimo saben riquísimo esa receta la hace la hice hace años chicas y de verdad que me salió riquísima Voy a hacer este, también voy a hacer como un sauce, como un este, ¿cómo se dice un sauce? Como una crema que va a acompañar el pollo también encima. Y lo voy a hacer, va a llevar a qué crema, whipped cream, crema para batir, un poquito de maicena y va a llevar chicken stock, caldo de pollo. Lleva, la receta original lleva este, ¿cómo se llama? Vino blanco, pero como yo no voy a usar vino blanco, voy a usar caldo de pollo, chicas, para hacer lo que es el, la, la salsita que va en, encima. Pues bueno, ya voy a apurarme a hacer el mashupetero, ya aquí tengo cocinando las papas, ya se están hirviendo y ya vamos por menos. estoy exagerando con esto que les voy a decir de verdad, el puré de papa me quedó delicioso delicioso, delicioso, nunca me había quedado tan rico como me quedó hoy, y creo que ya sé por qué, primero me quedó súper, a mí me gusta el el, el, el, el, el a mí me gusta el mashed potato o el puré de papa que esté bien batido pero a la vez me gusta que tenga como esos pedacitos de papita cuando lo voy a comer me gusta que se sienta hoy dejé cocer las papas más de lo normal y creo que eso hizo que estuviera más cremosito, no sé, pero quedó riquísimo, de verdad, riquísimo aquí ya lo tengo, vean voy a poner, se recuerdan la cucharita que compré para, para decorar el día de San Valentín aquí está, mi cucharita dorada, con rosadito la vamos a usar hoy para el mashed potato ya aquí estoy sazonando los espárragos los estoy sazonando en mantequilla en sweet butter, con mantequilla dulce y este... les voy a dejar que se desmaggen, que se pongan bien aguaditos y después que están aguaditos ahorita les voy a poner su... ¿cómo se llama? su sal y su pimienta, perdón, es que estoy grabando y estoy agarrando la cámara pero le voy a poner un poquito de... de... ¿cómo se llama? de... de pimienta negra molida y también le voy a poner un poquito de... sal Y ya ahorita que estén este, le voy a añadir eh, jugo de limón pero no limón verde del lemon del amarillo de la, del limón amarillo no del limón uh, verde porque el sabor es diferente para las que les gusta un poquito lo agriecito a mí me gusta todo lo los de lo que está agriecito que está como agrio. pero bueno seguimos Voy a hacer una ensalada estilo um, Olive Garden y, y Esa ensalada que solamente lleva La lechuga romana, tomate Lleva cebolla morada Y lleva estos chiles riquísimos que me encantan Se llaman peperoncini Son creek, son griegos Y este y Creo que son griegos es lo que tengo entendido Y me encantan Me encanta ponerlos en la ensalada Le voy a poner un poquito de queso parmesano rallado. Y, este, y ya tenemos también el dressing. Aquí tengo de este el italiano el dressing. El, y también tengo ranch, pero los dos son de Olive Garden. Nos encantan los dressings para la ensalada de ahí del restaurante Olive Garden. Yo creo que vamos a utilizar este hoy para la ensalada. Y estoy preparando ese delicioso sauce, esa salsita blanca que va a llevar el pollo en la parte de arriba. Tengo aquí el mashpetero con el talón del horno, para que no esté frío. Porque el horno está prendido, tengo el pollo adentro en el horno. Vamos a ver cómo va. Vean qué delicioso se mira, chicas. Mm. Mm. No es por nada, está delicioso. Está riquísimo. Está rico, de verdad. Perdón que estoy comiendo en la cámara y hablándoles con la boca llena, pero está riquísimo, es todo lo que les puedo decir. Acaba de llegar mi esposo y ya vamos a empezar a cenar ahorita, chicas, ya voy a servir la cena. Hey, chicas, así más o menos es como servir mi platillo, el pollo se puede cortar, como les dije, en, en rodajas si quieren, si no lo pueden dejar entero, este se lo deje entero para mi esposo. El mashed potato y los espárragos a un lado. Aquí ya voy a poner el pancito. Y ya, ya ahorita ya vamos a cenar. Voy a utilizar este pan. Eh, es de la marca de Sarali. De la Artesano. Son este... Son, son como... ¿Cómo se llaman los rolls? Para cenar. de eh, Esos que son como suave, suavecitos. Dinner rolls que le llaman. Y este estos tienen uh, como... Déjame ver cómo les enseño. Qué es lo que tiene. Déjenme lo saco para enseñarles. El pan este. Está, está rico. Este tiene como un poquito de harina. Lo que es en la parte de arriba. Ven. Súper delicioso. Mira. Isabela está grabando. Espérame, espérame. Ahí. Ahí. Ahí. Para que puedan ver bien. So, nada más voy a cortar unos cuantos. No voy a poner todos. Nada más como uno o dos para cada quien. Pero. Este. Aquí voy a ponerlo dentro de mi. De mi este, ay, ay, espérenme chicas Es que hay que cortarlos Mmm Rico Rico de los panes también Aparte este pan está bien bueno Y pues así ya está listo todo Ya nos vamos al comedor listos Para comer porque ya tengo muchísima hambre Luego las veo mis chicas Espero que pasaron un feliz 14 de febrero también Para las que celebraron no sé quiénes de ustedes celebran y quiénes no. Y cómo lo celebran, les pregunté en Instagram si lo celebraban con su esposo nada más o lo celebraban con sus hijos o toda la familia. Yo lo celebro con mis hijos y mi esposo, todos en familia. Y pues nada, a comer. para ser exactos, y este, me acabo de levantar hace ratito, me lavé la boca y me limpié la cara, ando sin maquillaje, chicas, ya hice mi cama, como pudieron ver, eh, súper rápido, en cámara rápida, vamos a limpiar todo lo que se quedó anoche, anoche ya no hicimos nada, después de la cena nos fuimos a ver una película y, y nosotros cuando vemos películas, Hacemos un desastre en la en la sala, perdón, tumbamos almohadas, nos acostamos y bueno, ya ahorita van a ver cómo está todo, de verdad, yo no trabajo los sábados, yo no filmo, no trabajo los sábados, siempre tra siempre trato de, de que la casa esté limpia para el fin de semana para no trabajar, entonces trato de mantenerla, como les he comentado, la mantengo limpia, pero ayer sí se fue de las manos porque pues estuve cocinando por la tarde, después cenamos, ya quién quiere limpiar, quién quiere, quién quiere trabajar después de esa deliciosa cena que por cierto, chicas, Quería decirles que la cena fue un hit, de verdad. A todos les encantó, estaba riquísima. El pollo quedó riquísimo, riquísimo. La salsa esa que le puse encima estaba, ni se diga. El mash potato quedó suavecito, este, con todo lo que le puse, porque le puse uh, un montón de cosas a ese mash potato, a ese puré de papa. Le puse de todo, de verdad, creo que de todo. Estaba riquísimo y también este, y los espárragos no alcanzaron. Bueno, estaba delicioso. Después hice una bebida también que ya no les compartí la receta de la bebida, pero si alguna quiere recrear todo lo que hice, nada más hágamelo saber. Y nada, chicas, vamos a limpiar hoy, pero ya el video sería también muy, muy largo por todo lo que les filmé ayer, así que yo creo que lo vamos a hacer todo súper rápido en cámara rápida pero yo espero que se me motiven tengo que quitar cosas de allá ya, ya por lo menos ya hice lo que lo que fue mi cama ahorita mi esposo se fue a trabajar y por eso voy a grabar porque mi esposo trabajó un rato esta mañana tuvo que ir a hacer un trabajo esta mañana y se llevó a oscar con él entonces este fueron a trabajar a terminar ese ese negocio y este y ahora pues yo voy a ponerme a trabajar con Isabel, Isabel está descansando ahorita pero la voy a poner a que me ayude también a limpiar hoy para que cuando ellos lleguen ya esté lista la casa porque ellos van a trabajar solamente unas cuantas horas por la mañana, no todo el día, solamente unas cuantas horas y ya es tarde y hay mucho que limpiar. Quiero motivar de todas maneras con esta limpieza porque hay que hacerla, les voy a enseñar para que vean todo lo que hay. Me puse la misma ropa de ayer, chicas, porque me gustó el color y este, y no, me gustó. Me puse lo mismo de ayer, también porque no tengo ganas ahorita de estar buscando ropa ni de lo que me voy a poner. Nada más me voy a levantar el pelo rapidito y me voy a poner a limpiar así, pero vean, les voy a enseñar. Ok, esta es la cocina, vean cómo se mira ahorita. Está hermoso el sol ahorita, está en su punto, súper hermoso. Pero lo que no está hermoso es mi cocina. Vean todo este pan. Anoche mi esposo nos sorprendió con una cajota de pan Nos dijo Ok, yo les tengo un regalo Uno para, acá, uno para todos okay. Les tengo un regalo grande Y aquí es, ese es un regalo para todos Así que todos van a agarrar algo de ahí Y nosotros, ¿qué será? ¿Qué será? Pues Vean todo lo que trajo Negritos Pan bimbo Pan de, digo, para Para sándwich, chocorroles, Estas cosas y un montón de estas, vean una caja llena de estas aparte de eso, qué vamos a hacer con tanta cosa, vean nada más donas pan de este esto vean eso no, eso es el pan que usé ayer pero este, todo esto trajo ayer, y se lo regalaron y, y este y pues lo trajo a casa, pero eso es demasiado azúcar Así que vamos a tener que regalarlo. Lo voy a llevar a la iglesia yo creo. Y aquí pues está todo lo que sobró de ayer. El flang napolitano estaba delicioso. Vean cómo quedó aquí. Este lo tengo que poner en agua. Aquí están los trastes. Aquí están todos los trastes de la, de la cena. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a sacar los trastes de la lavadora. Para poder poner estos. Porque esto me va a robar mucho tiempo. Así que este, aquí tengo la jarra donde dice la bebida noche, eh, aquí están las copas, eh, ¿qué más aquí? llena de pan y ya tengo aquí la, la aspiradora lista para a, aspirar aquí no quedó tan mal vean aquí no quedó tan mal nada más las bolsas de los regalitos de los niños las tarjetas aquí donde puse el pan quedó aquí las flores aquí no está tan tan mal estos platos están limpios esos platos no están sucios no se ocuparon por eso no los levanté los dejé aquí están esos ahora vamos a la sala Vean la sala. Vean el desastre que está la sala. Isabela está ya acostada. Todavía. Anyways, vamos a limpiar, chicas. Espero que se me motiven. Y pues vamos a comenzar. Dance. We could play I hope there's some way I can make it alright Cause I know that you deserve much more than this If you give me one more chance I swear I'll try my best to always be there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 Ya terminé con la cocina, ya quedó súper limpia como debería de estar y no me aguanto estas ojeras, vean nada más qué ojerones traigo, chicas. No traigo maquillaje ni nada, disculpen esta cara horrorosa, pero ya entré en calor y este, ahora me voy lo que es al comedor, nada más aspirar porque ya limpié la mesa como pudieron ver y voy a hacer la sala y termino, mis chicas. Eso sería todo por el día de hoy, pero ya la cocina, ya los trastes se están lavando ahí y este. Y ya está todo listo. Ya no les grabé cuando barrí y trapié, pero ya voy para allá para no ser más largo el video. Así que vamos a terminar ya este video. <risas> your castle I'm pretty sure you're safe but still afraid I'm walking in your garden knowing what you're dreaming of past the copper statue ya terminé chicas, ahora sí a descansar un rato y nos vemos en el próximo video. Bye.